Mija, usted se pone a traer aquí a ese muchacho viendo que no hay nada que ofrecerle Pues mamá es mi novio, ¿a dónde más quiere que lo lleve? Ay, no sé, mija, cuando uno va a una casa de visita, aunque sea, lleva un pan Pero nosotras aquí sin nada que comer y usted se pone a traer más gente, mija, considere Ay, Ya, mamá, para la próxima Hola, ¿qué tal, Legion La like? sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es algo bastante extraño Puede ser un misterio de TikTok Estando en TikTok, revisando ciertos videos me di cuenta de uno que no tenía ninguna connotación sobrenatural. Sin embargo, había un elemento que era bastante extraño y que cuando entré a los comentarios todos lo habían notado. Un hombre tenía una extremidad bastante extraña, algo fuera de lo normal. En lugar de tener un pie, tenía una mano. Si no me entienden, vamos a ver el video. Ay, mija, ¿usted se pone a traer aquí a ese muchacho viendo que no hay nada que ofrecerle?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 Pues ese pie extraño con los dedos bastante largos, tanto que parecía una mano. Uncle, <cilianos> <la tose horas sensible> <laughs> seguí pensando que se trataba tan solo de una deformidad, de algo que él tenía en el pie, una alteración en los dedos que lo hacían verse como si se tratara de una mano, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de estar viendo más videos como los que veremos a continuación, pues encontré otros que me causaron mucho más inquietud y es que en algunos aparecía sin chanclas o sin zapatos. Vamos a ver los videos. Muerte. Él ha sobrepasado su poder de Saiyajin. Pero ¿por qué? ¿Qué tipo de entrenamiento hizo? Entonces la leyenda es verdadera. No, no. Girl, I love you when... Puro mito <risa> La gente sale con unas bodas que los efectos o sea, A mí que me va. Efectos secundarios. A mí hasta ahora no me ha dado nada. Eso es puro mito de la gente. Que que los efectos secundarios, a mí esta ahora no me ha dado nada, estoy bien, tranquilo, feliz de la vida. Así que vacúnense, vacúnense. Eso no pasa No pasa nada, no pasa nada. Hasta este momento me sentía completamente perdido, sabía que no era una enfermedad, sabía que no era una deformidad, sabía que esos dedos del pie no estaban eh, muy alargados y, y, lo, y lo hicieran parecer que fuera una mano, sino que en realidad era una mano de verdad. Esta persona no tiene un pie deforme, tiene una mano, eso es algo que me es imposible de creer, no puede tener una mano en lugar de un pie, por lo tanto seguí investigando y descubrí uno de sus videos donde habla sobre que él edita y entonces pensé que puede tratarse de una edición. Vamos a ver el siguiente video. <risa> Aquí podemos ver que él revela claramente que hace ediciones en computadora y si hace ediciones, él tiene la posibilidad de ponerse esa mano en lugar de un pie. Yo no creo que él tenga una deformidad, ni que esté enfermo, ni que tenga una mano por pie. Claramente eso es una edición. Aquí lo que me extraña es que está muy bien hecha. No sé hasta qué punto sea verdad esto. Igualmente la gente que le escribe Menciona que si es verdad o que si es falso, lo de su mano en lugar de un pie. Y él hace algún tipo de bromas, como haciendo mucho más grande el misterio. ¿Qué cuando? Y es que si se dan cuenta, siempre tiene el pie posado sobre algo, siempre la tiene sobre una superficie. Si es así, se puede hacer una edición porque solamente se monta la mano en donde va el pie. En la edición de video Porque no hay ningún video En donde esta persona se vea bailando Sin chanclas, sin zapatos En donde se le vea caminando O en donde se le vea moviendo Esa mano al aire Siempre la tiene posada Eso significa Que entonces se debe tratar De una edición de comenzar el juego jugaremos de los únicos videos que tiene de su pie mano sin apoyarlo es el siguiente donde está sujetando un teléfono celular pero aquí es mucho más sencillo hacer una edición por eso no es tan complicado se hacen dos cortes y ahí mismo se puede poner la mano sujetando al celular y si se fijan bien puede notar que es el mismo celular que está eh, utilizando con la mano, es el mismo que está utilizando con su mano pie. Entonces es muy claro que esto se trata de una edición muy bien hecha, el chico lo sabe hacer muy bien y hasta este momento les puedo asegurar que no, no tiene una mano en ese pie, es una edición. Por lo tanto esto es bastante extraño, ¿de verdad tendrá este hombre una mano por pie?, yo no me quedé con la duda, seguí investigando y en su perfil claramente se puede leer lo siguiente. Bienvenidos a mi muro, tiene una, una pierna y una mano. Después pone su Instagram y enseguida pone 200k y les hago un video caminando. ¿Qué significa esto? Que él muy bien sabe que sus videos no pueden ser en movimiento con ese pie o esa mano porque se trata de una edición y un video moviendo eh, la mano como caminando o como corriendo o como brincando o sin que esté apoyada en una superficie significaría que le costaría mucho más trabajo hacer la edición así que él está buscando los 200.000 mil seguidores para poder hacer un video y demostrar a todos que efectivamente tiene una mano en lugar de un pie pero a mí se me hace que es completamente falso es una edición no sé cómo lo hace pero si ustedes saben cómo puede hacerlo, por favor escríbanmelo en los comentarios y hacemos una recreación para demostrar cómo es que este hombre hace que su mano la tenga por pie. Recuerden que todos los días recibo evidencias paranormales, cosas extrañas, fenómenos increíbles que suceden en internet y los exponemos aquí para revelar si esto es verdadero o es falso. Mándamelos a mi correo o a mi número de WhatsApp que está apareciendo en pantalla y mañana les traigo un nuevo caso. Mientras tanto, este queda pendiente, pero es un muy buen caso para buscar la verdad. Mi nombre es Otla Castro y nos vemos hasta mañana.